El catu Darin, bueno, a comprar la carnadita, Un juancito el catu, tenemos cola de auto ya. Buen día Juancito. Buen día. Buen día, bueno, para El Pescador TV en exclusiva, Un ojalá que hace calor. Estamos con Juancito del Catu, las mejores mojarra de Ruta 2. Juancito, contanos, se viene la temporada de verano, tenemos mojarra buena. ¿Todavía el pejerrey está? Sí, eh, en las lagunas es más. Creo que se ha activado más ahora después del, del desobes. Sí. Que lo que pasa es que, bueno, el calor... Sí, pues tono, viste que está con 30 grados del sol con el querido, Pero siempre que hay viento se pesca Bien, Estamos en la etapa de transición ¿no? Ahora sí. viene la época de verano no. Arranca la tarucha, la lisa, la variadita ¿Carnada bueno. Es? ¿Carnada para el verano? ¿Para especies que hay? Tenemos lo que es dientudos, sabalitos, mojarrones no. mojarras grandes Ahí estábamos mirando las bolsitas sí. vienen Después si no hay la filé de carpa, lombriz masa, lombril, masa.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 Vamos a pescar un ratito anclado hasta que se levante la niebla. Ahí está. Como jarrita el catu. Impecable. Tamaño perfecto. Ahí vamos con Isa, Aparentemente pique de pejerrey. Aparentemente. Y bueno, vamos a copiarlo por las dudas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 con una especie indefinida, no sabemos si es lucha o agre. ¿no? A ver. Con la actividad de piel, con el calor. A la laguna no ayuda a nada no hay viento y se activan las especies veraniegas bueno tenemos a Isa con un peje vamos muy muy buen peje, muy buen peje. Muy buen peje. van a decir que tiene zoom si no muy buen peje espectacular Vamos con Isa, con otro peje. Muy buen peje. Muy buen peje a verdes. Y casi fuera de temporada. Con pesca de remera incluida. peje de altos verdes. Sábado no sé si 20 o 21, no acordamos la fecha de noviembre. 30 grados de calor. Impresionante. Y alguna está planchada, Sí. sí. Apenas rizadita. Bueno, vamos por más, dale. ¿Sabes como me dicen a mí? El magrero. <risa> ¿Cómo te gustan las bagres, Dali? Pagres sapo, ¿no? ¿eh? Otra especie, ¿eh? sapo. Ahí está. Esto, la gente que le gusta es muy rico, el bagres sapo. No ayuda el calor, es un calor informal. Muy linda medida. Bueno, vamos, seguimos metiendo el ¿eh? sí, que es. 35 centímetros, fácil, 36. Muy buen pescado. La prueba de, del calor con el que estamos pescando. Bueno, vamos a seguir. ¿Lisa? <risa> ¿Sabes que la enganché justo? La enganché filmada. No sé si estaba dentro del cuadro. Ahí tuviste justo una llevadita de tarucha. Ah, no a que te largo. No, qué mala leche. Era una llevadita de La vi justo que normalmente no suelta ¡Ah! moviza cerrando el día con la taru dónde está el coco Como estoy filmando cualquier cosa voy agarrando el coco aviso ahora sí, Ajá. ahí estamos se nos dio la taru y es la hora espero que no se escape porque suelen escaparse ahí voló la carnada chiquita pero taru al fin bueno las bondades desde altos verdes muy buena pisa muy buena hoy la verdad te pasaste. Buenas jornadas, pasamos. metiste peje taru yo metí bagre a lo loco pero bueno estamos en época de transición de especies bueno, la verdad, muy vamos a mostrarla en cámara hicimos una muy buena, buena variada acá en, en altos verdes nos vamos a quedar por ahí 5 o 10 Pero bueno, ya nos tenemos que ir en la hora bueno, Empezamos a probar tarde con Ataru A ver Bueno, se entrega entrega ahí está la taruchita hermosa hermosa no bueno ¿no? si sí, perfecto no perfecta lo que vinimos a buscar un ratito y se nos dio una por lo menos vamos a ver si nos quedamos 5 o 10 y pinchamos otra la mostramos Dale. Muy sí bueno